Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una patente inventada hace un tiempo Te comparto una idea que tuve Y es la de una mochila Que genera un campo radiante Por un lado que se abre El positivo, digamos, del radiante Y el negativo está conectado a los pies Eso se genera con un disco de cobre Que tiene un imán fijo Que está girando El cepillito que está en el borde de la superficie del disco va arriba hacia la antena y el que está tocando el eje va por abajo y se ubica en la planta de los pies entonces esta parte ya se vuelve magnética está radiante y es así que la éter se abre para remolinarse abajo luego tiene una rueda que es un giroscopio estabilizador para estabilizar pero de esta manera nosotros ya podemos salirnos de la Matrix y volar. Luego tenemos, bueno, de qué se trata la rueda esta de cobre. Es una rueda de cobre que tiene un imán que está fijo. Las líneas magnéticas del imán al correr de manera lineal y el plato estar rotando terminan siendo agachadas y convertidas de magnética a eléctrica, por lo tanto en sus bordes se acumulan una serie de filamentos eléctricos que luego vamos a agarrar con un cepillito de cobre, va a ser el positivo y del negativo vamos a hacer lo mismo y acá le puse antena, no esto está mal, me equivoqué, la antena va acá, este sería la antena. Y este es el que va a los pies, a la planta de los pies. Así que bueno, esto se mueve con un motor, habría que usar una batería, pero es curioso el efecto de usar. Este tipo de energía magnética que está perpendicularizada por el giro del disco, simplemente eso, y concentrada en los bordes, luego la, la sacamos, pero es de origen negativo, esta es la energía que crea, campos de torsión poderosos, campos escalares, es más, este es el principio de un campo escalar, es la propulsión de muchos filamentos eléctricos que antes eran magnéticos y bueno, esto crea muchos anillos. En este caso estamos usando la manera simple, pero en un ovni estaríamos usando tres giroscopios y esto lo estaríamos usando para poner la carcasa radiante. En este caso... Lo estamos usando como antena para que se, el le se abra y se cierre abajo. Así que bueno, les mando un abrazo. Los quiero mucho.